Bueno, vamos a dar entonces comienzo a este segundo momento. Me corresponde la moderación, soy Alejandro Pimienta, eh, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Eh, en el marco de este foro del derecho a la educación, políticas públicas y desigualdades educativas, tenemos en este momento el bloque correspondiente al derecho a la educación, política pública, políticas públicas y alternativas pedagógicas eh, eh, en tiempos de restauración conservadora. Vamos a tener entonces en este momento eh, eh, cuatro panelistas, uno de los colegas que estaba en el programa eh, tuvo una dificultad para llegar, entonces bueno ya antes de presentarlos… Presentarlas. quiero decir que, bueno, que me eh, parece muy, muy contento de estar en este recinto, aquí en la UNAM, perdón, en México, por lo que representa eh, esta universidad para toda América Latina, también muy contento de encontrarme con los colegas, yo estoy con, en el GT de Educación y Vida en Común, entonces de encontrarme con los, con los colegas de este grupo y con, los colegas de los otros grupos que trabajan temas eh, similares, enhorabuena que hayamos podido eh, juntarnos y hacer estas, estas reflexiones. Eh, tenemos, estaba propuesto eh, una hora y media para este panel, entonces les propongo que podemos tener eh, presentaciones más o menos de 15 minutos, de manera que al final nos quede un mejor espacio para la discusión, si hay preguntas del público o si no, entre nosotros nos hacemos las preguntas y, y, y conversamos. Entonces, en el, en el orden que estaba en la programación, el, el colega Andrés Felipe Mora tuvo entonces el inconveniente, no podrá estar, entonces vamos a dar el primer turno, ofrecer la palabra a Dalila Andrade Oliveira, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Eh, bueno, bienvenida. Mira el... Hola, muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes en este espacio pero después de este conversatorio que tuvimos tan fuerte, hablar de, de este tema queda un poco, un, poco más, un poco más desafiador. Yo estoy me proponiendo hablar desde la experiencia de Brasil, de, de la conjuntura reciente de lo que estamos viviendo como una restauración conservadora que ya hace algunos años y así que como una, una periodización no arbitraria, porque sabemos que estas cuestiones temporales son muy complicadas de uno enmarcar y decir es a partir de, de ahí, pero yo pondría como una, como una fecha que, donde empieza a volver un poco el juego político en el país, el 2013. Los movimientos que tuvimos en Brasil en 2013, que mucha gente ha salido en las, en las calles, al principio los jóvenes, por un, por una, un tema de, de los transportes colectivos, pero que fue eh, se si ampliando, ampliando, y estos movimientos han llegado a una, a una especie de algo sin cualquier control, donde no tenía sujetos muy bien definidos, tanto tanto tenían banderas de ultra izquierda como banderas progresistas, pero también banderas de ultra derecha, que ahí ya aparecían como esto del individualismo egoísta, de, de, de la búsqueda de la preservación de ciertos privilegios. Bueno, y este movimiento que a un momento me parece que fue un poco ignorado por, por, por el gobierno progresista que teníamos ahí, el gobierno de la presidenta Dilma, que después se ha reelegido en 2014, pero con mucha dificultad, y que fue se ampliando, ganando fuerza, hasta que en 2016 eh, tuvo un desfecho muy, muy triste con el impeachment de la presidenta. Bueno, no tengo tiempo para explorar muchos de los puntos que podemos pensar des, desde este movimiento, lo que ha sucedido, porque aquí me, me quiero enfocar en el tema de, de la educación, como este movimiento de derecha, de una derecha conservadora que, que ha ganado las calles, eh, y, y mucho de todo esto que hablaba Pablo, la opinión de las familias, teniendo siempre la familia, pero la familia más conservadora, más tradicional, como la unidad, esto, esto fue eh, y sigue siendo una de las, eh, de las estrategias del, del gobierno actual, del gobierno Bolsonaro. Des, que, después del golpe vino entonces la elección de Bolsonaro para culminar, consolidar este clima de extremo conservadurismo que estamos viviendo en el país. Bueno, esto llega a la educación también de manera muy, digamos, muy diversa y, y en cierta medida, así como los gobiernos progresistas, yo puedo decir que en el sector educativo también nosotros pare, parece que no hicimos mucho caso de cómo llegaban esas campañas. La primera fue la campaña de la llamada, contra la llamada ideología de género que viene en el gobierno Lula con una, una propuesta de una, de, un, de un programa curricular de educación sexual que esta derecha estos movimientos lo, lo nombraron Kichi gay. Porque era tan, tan avanzado en términos de la discusión de género que lo pusieron como una, una ofensa a la familia, a la familia tradicional, como no, a nuestros hijos no, se, no les van a enseñar a la escuela que la sexualidad es una cuestión de opción, es una cuestión de que uno pueda elegir. Bueno, esto vino y fue muy, muy fuerte esta campaña, al punto de que el gobierno ha recuado ha retrocedido, ha retirado todos los materiales, incluso el secretario de, la, de diversidad ha caído en este momento. Bueno, después llega, eh, bueno, y desde ahí entonces este movimiento contra la llamada ideología de género se fue fortaleciendo, fortaleciendo, después vimos crecer mucho o casi al mismo tiempo el movimiento Escuela Sin Partido, que tiene, que tiene muchas influencias de otras partes del mundo, incluso de España, con el tema de la autonomía, bueno, pero en Brasil este tema de la escuela sin partido tuvo mucho que ver con el antipetismo, un movimiento que empezó en 2014, que es el antipetismo, como decimos en Brasil, es antipetismo, PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, el partido de Dilma, bueno, el partido que estaba en el gobierno desde 2002. Entonces, la escuela sin partido llega, sobre todo a las escuelas públicas, para intimidar a los profesores, a, la, a, a los y las docentes, a no hablar, además que no hable de género y de sexualidad, no se puede hablar de política política de política partidaria mucho menos, pero no se puede hablar de ningún tema de concientización. Esto es un país donde las evaluaciones estandarizadas son muy fuertemente llevadas a cabo en cada una de las 5.700 municipalidades del país, en cada uno de los 26 estados y el Distrito Federal, que todos, todos son evaluados. Entonces, ya teníamos un contexto escolar muy fragilizado por las políticas de accountability, que viene cada vez más desde los años 90, pero se profundizaron mucho más esas políticas en los 2000, evaluando solamente el aprendizaje, el aprendizaje en portugués, matemática y ciencias, entran entonces estas otras campañas que vienen en el sentido de Cohibir todavía la autonomía docente, en el sentido de que algunas disciplinas no, son, no, son, eh, no solo no son necesarias para la evaluación, como también son muchas veces evaluadas por la familia como eh, disciplinas que promueven un, un cierto desvío del currículum, de lo que sería importante eh, discutir en la escuela. Bueno, con el gobierno Temer, el gobierno antes de Bolsonaro, tuvimos una, una modificación, un cambio en la Constitución Federal, que es la enmienda constitucional 95, que ha congelado todos los gastos en políticas sociales por 20 años. Así que el país empieza a vivir una recesión en términos de políticas sociales, no porque no tenga presupuesto, sino que el presupuesto se va a otra cosa, a pagar la deuda interna, la deuda pública interna y, e, esto se van a pagar, están pagando todavía a los bancos con la plata de las políticas sociales. Empezamos a vivir un, un clima de austeridad económica en educación y en todos, los, en todos los espacios de políticas sociales. Este clima de austeridad en el gobierno de Bolsonaro fue aún más intensificado. Y como Bolsonaro sale a a pesar de que tenía más de 25 años de experiencia parlamentaria, nunca había aprobado un proyecto de ley, era un, un parlamentar totalmente oculto en el Congreso Nacional, Bolsonaro sale con todas las banderas de la derecha, de la ultraderecha, con todo este conservadurismo y con esta libertad que nos nos acordaba Pablo que tiene la derecha en los últimos años de salir a decir, bueno, nosotros somos contra las cotas en las universidades para los negros porque sí, en Brasil conquistamos en 2012 una ley con la validez de, so, de solo apenas 10 años, pero que ponía ahí una cota para los afrodescendientes, para los pobres que vienen de escuelas públicas, de, de familias más desfavorecidas y para los indígenas. Nosotros, Entonces, la derecha salía a decir, nosotros somos contra, pensamos que el derecho a la universidad es un derecho de todos, que no tiene que tener privilegios para los que son afrodescendientes, porque sí, tiene una capacidad de hacer un, un, un detour en el discurso y de poner con, sus, con, con esos caracoles que hacen la cosa sobre argumentos que muchas veces confunden a muchos y e, e muchas veces convencen a, gran, a, a una gran mayoría, porque esto está muy arraigado en la sociedad, que, que determinados, determinadas conquistas sociales que tuvimos, por ejemplo, las empleadas domésticas en Brasil, que hasta el gobierno Dilma eran como, casi como esclavas, que la podíamos tener así dos, tres en la casa, y que al final del gobierno Dilma se aprobó una ley donde las empleadas domésticas pasaban a tener los mismos derechos que cualquier trabajador entonces esos fueron avances que incomodaron mucho esta derecha que bueno se sentía cada vez más libre eh, bueno a la voluntad para decir lo que, lo que piensa y, y lo que defiende en términos de, de derechos individuales en el gobierno de bolsonaro electo por esta, por esta mayoría de, bueno, así voy a decir, un proyecto, además, se si, si, si acrecenta a estos dos, estos dos anteriores que yo, que yo mencionaba, a la llamada ideología de género y la escuela sin partido, que es el proyecto de escuelas militarizadas. Como Bolsonaro es un, un militar reformado y que también tuvo una... Paz, un pasaje por, por el ejército muy malo, pero no importa, es el candidato de la policía, es el candidato de las Fuerzas Armadas, él tenía que responder en, todos los, en todas las áreas posibles a esta categoría que lo eligió y que lo sostiene todavía, de alguna manera, por lo tanto, lo, los currículos, la, los, currículos los, los programas de las escuelas militarizadas, pasa a ser un programa de gobierno de Bolsonaro, que los militares controlen y, y pasan a, a tomar cuenta de la gestión de la escuela. Pero sabemos, aquí está Elisa, que es una de las eh, investigadoras de este tema en Brasil, sabemos que hay mucho… Hay mucho desvío, hay mucha corrupción, hay muchos problemas en este programa que no, no ha avanzado tanto en términos numéricos, pero que nos ha incomodado mucho. Bueno, de esto tengo desarrollado algunas investigaciones para intentar de alguna manera observar y hasta cierto punto mensurar ¿Hasta en qué medida estas campañas, este clima que se ha creado en el contexto escolar, con la austeridad económica, con las políticas de accountability y con estas campañas que son de, de otra naturaleza, de una naturaleza más moral, religiosa, que trae un conservadurismo muy arraigado, cómo todo esto ha contribuido a disminuir la autonomía docente? Y cómo esa disminución de la autonomía docente corrobora aún más con lo que mencionaba Pablo, de la, de la desvalorización docente en nuestro país, en Brasil. Porque esto, estas son campañas, son movimientos que desautorizan, a la docente, al docente como un profesional que, que, bueno, que responde por su trabajo, que tiene una ética profesional, que tiene, que tiene un conocimiento específico. Esto se llega hasta la escuela de una manera tan, tan abrupta, nosotros tenemos muchos, muchos, muchos, muchas historias que podríamos contar, pero ¿qué viene no solo desvalorizando a los y las docentes por la disminución de la autonomía, sino que también desvalorizando la escuela pública. Y cuando hablaba Pablo de cómo la derecha tiene hoy respondido de alguna manera a todo lo que vivimos, a esta tragedia que vivimos durante la pandemia, porque en esto tenemos que concordar con el Banco Mundial, sí. Vivimos una tragedia durante la pandemia en, en educación en América Latina. Tenemos muchos datos, no solo de los organismos internacionales, nosotros desde la, de la red Estrado. Producimos un estudio entre 13 países de América Latina. Justamente para saber cómo estaba el trabajo docente durante la pandemia, hicimos esta encuesta en 2020, y los datos que tenemos son datos muy preocupantes sobre lo que ha pasado, lo que tenemos pasado en la región. Pero esto que decía Pablo, de cómo la derecha se reacciona y ha respondido con, con gran urgencia a este cambio de, de situación, les traigo para concluir un, un solo ejemplo de Brasil. Durante muchos años tuvimos en Brasil un proyecto de ley que tramitaba en el Congreso, pero que nunca era puesto en votación, de la, de la, de la educación doméstica, del homeschooling, porque también en Brasil utilizamos el, el término en inglés, el homeschooling, que venía de una asociación, se llama ANED, la Asociación Nacional de Educación Doméstica, que reunía poco más de 200 familias en todo el país, un país con las dimensiones y con la población que tiene Brasil. Y yo en muchos momentos pensaba, esto nunca va a pasar de esto, de 200 familias, de, de algo de este, de este tamaño. Pero recién se aprobó en el Congreso Nacional, en la, en, la, en la Cámara de los Diputados, un cambio a la Constitución, todavía falta para, sí, para, para que el, el Senado, el Congreso todo lo apruebe, de la homeschooling, o sea, el derecho a la educación en Brasil, que era un derecho fundamental, subjetivo del individuo y que los papás, las familias tenían la obligación de llevarlos a la escuela, en este momento está amenazado por el homeschooling, que corremos un riesgo muy fuerte de que pase en el plan inmediato antes que se vaya Bolsonaro. Y para finalizar porque no solo están preocupados con la formación moral, religiosa y política de sus hijos, sino que también quieren meter las manos en el recurso público, que se va a la educación. Lo quieren como contrapartida los vouchers, para poner sus hijos donde quieran y para con sus vouchers pagar a, a profesionales habilitados para enseñar a sus, a sus hijos. paro por aquí porque el tiempo es corto, pero solo para tener un poco la idea de cómo de hecho estamos viviendo un contexto muy retrógrado. Muchísimas gracias por la atención. Estoy también Gracias a Dalila, por, también gracias por el uso del tiempo. Vamos ahora entonces con eh, Ernesto Triviño de la Universidad Veracruzana de acá de México, también colega del Grupo de Trabajo de Educación y Vida en Común. Adelante. Sí, gracias. Eh, gracias, buenas tardes, no, todavía son días, buenos días a todos y a todas. Eh, me da mucho gusto estar aquí en la en la UNAM. Eh, es una casa a la que yo he vuelto cada cierto tiempo, entonces volver después de la pandemia en circunstancias tan favorables como es la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, para mí es, eh, pues digamos, muy, muy lindo, muy, muy inspirador. Me voy a, a cronometrar, lo que yo hice fue preparar una ponencia, entonces con la con la autorización del, del panel y con la su autorización la voy a leer para intentar ser este, lo más eficiente en el uso del tiempo y tener un espacio para el diálogo. ¿no? <coughs> Eh, quiero agradecer al, al, a Claxo y a los organizadores de este foro, incluido a mi grupo de trabajo, eh, Educación y Vida en Común, al que pertenezco desde 2016, por hacer posible un diálogo eh, continental en materia de políticas, en materia de educación, en materia de construcción de lo común. ¿no? Eh, en este sentido, la idea en torno a la cual quiero desarrollar mis reflexiones en esta ocasión es la siguiente. En países como México, Marcado profundamente por un conjunto de asimetrías y desigualdades históricas, especialmente en el ámbito de la educación, enfrentamos un reto singular en el presente y consiste en que la lógica de reforma, de reforma permanente de la educación, se ha convertido en el principal eje de rotación de las acciones de gobierno y de miles de actores educativos… Y en este proceso ha desplazado una serie de acciones y de reflexiones sociales fundamentales para modificar positivamente la estructura, la orientación y el alcance de las tareas educativas. Lo que nos coloca en un terrible escenario de posponer una vez más una discusión inclusiva y fundamentada del cambio educativo. Este es un reto singular y es al mismo tiempo un reto del presente, es decir, el presente del que ustedes han escuchado hablar desde que llegaron a la conferencia de CLACSO. Estamos en una transformación pero que tiene una trayectoria de más de 30 años, eh, y es un reto del que aparecer, al parecer todavía no hemos extraído todos los aprendizajes necesarios. Para abordar eh, esta idea, mi intervención se estructura en tres breves epígrafes, en el primero detallo algunas de las coordenadas epistemológicas de mi reflexión, en el segundo epígrafe abordaré algunos de los rasgos centrales, del reto previamente enunciado, es decir, esta lógica permanente reforma de la educación en México, y en el último daré detalles de algunas de las implicaciones y alternativas que al parecer tenemos frente a nosotros. Espero llegar hasta allá, si no en un segundo bloque lo abordo. Entonces, el primer epígrafe, las políticas de reforma desde una mirada de ciencia social plural. Al tratarse esta de una conferencia de ciencias sociales, me parece importante destacar que el problema social central de mi reflexión, las políticas de reforma educativa, están marcado en el reconocimiento de un contexto de cambio sociopolítico, agonal y heterogéneo, que se debe abordar desde un diálogo entre disciplinas, como la pedagogía, la sociología, la ciencia política, las ciencias de las políticas, la antropología política, entre, otro, entre otras, las cuales por su lado han recibido el impacto de numerosas críticas de coloniales, si bien las consecuencias de ello, en cada una de esas disciplinas es diverso y todavía debatible. Por supuesto, no se trata de afirmar que todo se puede articular de manera descuidada desde cualquier disciplina para construir un problema de análisis social y de intervención social, pero sí se trata de asumir una posición de apertura y de reconocimiento del carácter multidimensional del problema de las políticas de reforma y de la incapacidad de una teoría o de una disciplina y sus métodos y técnicas de investigación predilectos para dar cuenta de él. En concordancia con lo anterior, otro rasgo de mi posicionamiento es que, en este campo de reflexión, trabajamos con significantes abiertos que no solo carecen de una definición universalmente aceptada, sino que además tienen una riqueza de significados tal que su sola mención activa una cantidad imprevisible de reflexiones, memorias, predisposiciones y reacciones. Tal es el caso de nociones como las de política o reforma, pero también de otras nociones como el cambio político, la noción de resistencia, de identidad, de comunidad, de democracia, de participación, de neoliberalismo, de conservadurismo, de izquierda y de derecha, que de pronto parecen ser autotransparentes, pero en la medida en que las actualizamos en cada contexto van tomando matices particulares. ¿no? Por supuesto, no se trata de que dichos términos no puedan ser acotados a contenidos más o menos estables o convencionales en un cierto momento en el tiempo, bien para defenderlos, bien para criticarlos, bien para usarlos o descartarlos. Se trata más bien de que dichos eh, contenidos, los contenidos que acuerpamos en torno a estos términos y los momentos en que lo hacemos son contingentes, y por tanto su uso requiere asumir dichos rasgos de finitud como constitutivos. Asumo entonces aquí que las políticas de reforma que han caracterizado al México en los últimos tres, 30 años hasta el presente se han desplegado en un campo político-social, político y social móvil, más móvil de lo que parece, y para su estudio no contamos con una teoría unificada ni con una metodología integral. En parte es por eso que yo, como otros colegas en México, interesados en el campo de la educación, de las políticas educativas, de la construcción social de lo común, nos movemos constantemente entre el análisis de las agendas, de los cambios legislativos, de las lógicas de persuasión desde los discursos de reforma, de las, desde el del análisis de las lógicas de implementación y sus correspondientes mediaciones, así como nos involucramos cada vez más en las reacciones y las resistencias que los distintos actores sociales tienen ante las decisiones de cambio. Ese fue el primer epígrafe. Voy al segundo, los retos de política de reforma eh, en contextos de cambio político en el caso mexicano. México ha reformado gran parte de su sistema educativo en todos los niveles desde inicio de la década de los 90 de manera constante. Algunas de estas reformas han sido básicamente legales, expresadas en modificaciones constitucionales, orientadas a la ampliación de la cobertura y a expandir los derechos sociales. Otras han sido curriculares y otras administrativas. Algunas reformas en realidad se han propuesto eh, incrementar el control político del sistema educativo y otras han proclamado perseguir la calidad educativa después del amplio ciclo de, de ampliación de la, y de la cobertura, sobre todo en el nivel básico. En este contexto, hay una serie de convenciones o de coincidencias básicas entre los pares académicos, las organizaciones sociales y muchos docentes de diferentes niveles educativos respecto a lo que ha pasado con las reformas. Destaco solo algunas. Una es que dado el origen y ritmo de las reformas, es muy difícil en el México contemporáneo valorar integralmente los efectos o resultados de estas políticas, más allá de un cierto nivel de documentación y seguimiento. Las reformas parecen superponerse y atropellarse entre sí, particularmente en, nivel, en el nivel básico, y esto es vivido críticamente por el profesorado. Otra convención es que gran parte de las políticas de reforma son el resultado de decisiones de cúpulas o élites intelectuales, sindicales, políticas y hasta económicas, cuyos principales intereses no recuperan ni, corresponden, ni se corresponden con las necesidades educativas específicas del país y sus diversos contextos. Aquí, las posiciones se dividen y mientras algunos señalan que las reformas en México, sobre todo la de los últimos 30 años, son sobre todo el resultado de agendas transnacionales, otros señalan las innegables mediaciones entre las tendencias del contexto internacional y las complicaciones del contexto nacional y regional. Los dos últimos momentos de ciclo de reforma educativa en México fueron particularmente álgidos y forman parte de un ciclo más amplio de cambio político a nivel nacional y subnacional, Mientras el gobierno federal y una amplia coalición política impuso una reforma en el 2013, se van a hacer casi 10 años de esa reforma, impulsando ciertos conceptos y legislaciones orientadas a mejorar la calidad según los elementos de su propio discurso de cambio, otro amplio sector nacional construyó esa misma reforma como punitiva e impositiva, lo cual dio paso a algunas de las mayores movilizaciones magisteriales de las que se tenga registro en la historia del México moderno. En 2018… Esa reforma se convirtió en una bandera enarbolada por el actual gobierno y muchas organizaciones civiles, organizaciones magisteriales, eh, como una reforma contra la cual se tenía que luchar. Y con la llegada al poder, se cumplió casi por completo con su erradicación. Actualmente, en este 2022, transitamos un momento donde diferentes elementos del ciclo de reformas siguen impulsándose, pero ahora se trata de una nueva reforma que mientras intenta borrar la anterior, intenta impulsar la propia, con efectos diversos para el sistema educativo. En esta apretada historia de reformas hay una serie de elementos que me parecen han quedado poco discutidos y por lo tanto poco modificados o transformados, y los quiero traer a comparecer a esta reflexión. Uno de ellos es que si bien los promotores del cambio educativo, sobre todo ya instalados en el poder guber gubernamental, han promulgado en casi todos los casos perseguir lo que, su, lo que su, según su programa se considera la mejora de la educación. Es un supuesto asumido, devenido en consigna, silenciar y descalificar todo lo hecho en el pasado para instaurar un nuevo régimen o un nuevo orden de representación y actuación que les permita asegurar la legitimidad del programa político. Otro aspecto es que si bien los promotores de las reformas aseguran escuchar al pueblo, a los académicos, a los docentes, de los diferentes niveles e incluso a los estudiantes, y basar sus decisiones en las necesidades de las muy heterogéneas comunidades educativas de México, en la operación cotidiana de las decisiones, lo que observamos es que conforme el ciclo de reforma avanza, la participación efectiva de los actores sociales, de los actores no gubernamentales y no estatales, se va haciendo menos evidente hasta cerrarse casi por completo a las decisiones de unos cuantos. Las políticas educativas de reforma devienen, de, devienen en una cierta política de reforma, donde los participantes son cada vez menos, en muchos casos se camuflan con los mismos de antes, aunque tengan otro nombre, otro rótulo, otra bandera política. Esta ausencia se hace evidente, sobre todo, cuando se observan las acciones concretas que se filtran o se decantan desde el orden retórico político de las consignas y las promesas, hacia los programas y las acciones más concretas que llegan a los centros y a las comunidades educativas. Uno de los grandes problemas con esta lógica, que en el México de hoy no ha cambiado, es que como antaño, decenas de problemas dejan de ser incorporados en las reformas de manera participativa, de manera integral y de manera efectiva, y si acaso fueron mencionados, se pierden del orden de priorización al convertirse en referencias propias de consignas que carecen de contenido efectivo. Es el caso de problemas como la, como la violencia que aqueja a los centros educativos de todos los niveles y sus poblaciones o de la formación del profesorado, o del presupuesto destinado a la mejora de las condiciones de edu educabilidad y la exigibilidad de los derechos. Hoy, por ejemplo, atravesamos una enésima reforma en el nivel básico y un intento de aplación de la educación superior con decisiones poco claras, basados en criterios con pocos sustentos, con metas que en ocasiones ni los mismos operadores parecen entender, pero eso sí, arropadas de significantes como educación postcolonial, feminista, antirracista, anticlasista comprometida con el ambiente, asuntos con los que, por supuesto, la gran mayoría de la población mexicana está de acuerdo, pero del cual hemos tomado conciencia que del solo hecho de mencionarlos, no se les puede transformar en agendas y prácticas educativas efectivas y de cambio. Voy al tercer y último epígrafe para terminar mi participación. El escenario que se nos presenta actualmente, el actual ciclo de reforma, visto particularmente desde un punto de vista de ciencias sociales, es complejo, pues nos obliga a entender cómo funciona este tipo de lógica política reformista en países como México, que en su búsqueda de cambio crea las condiciones que favorecen y al mismo tiempo imposibilitan cambios sustanciales. Al contrario de lo que pudiéramos pensar, de que una reforma es fácil, de que un cambio es sencillo, en ocasiones la lógica de reforma parece favorecer ciertas tendencias conservadoras, siempre que nos podamos eh, poner de acuerdo en qué significa ello y que tengamos la suficiente apertura para verlas. Y voy a mencionar dos, muy brevemente. Una primera tendencia conservadora del actual mo momento político reformista en México, viene inter del interior del propio Estado y gobierno, y consiste ni más ni menos en lo que ya les anticipé, en reservar férreamente el derecho a lo que se debe y puede incluir en el cambio educativo, y establecer los parámetros eh, de lo que no se puede incluir a través de un discurso de legitimidad del acceso al poder. En algunos contextos, las consignas como el pueblo ya eligió democráticamente o todo lo anterior fue resultado del neoliberalismo, es empleada como el encuadre perfecto para eludir los debates necesarios sobre las propuestas pedagógicas, los modelos curriculares, los contenidos educativos, las formas de contar la historia, las formas de formar al profesorado, de desarrollar la evaluación. La precariedad de este diálogo tan necesario en democracia sirve a reificar la pretensión de dirigir el cambio social educativo de manera vertical y centrista. Se trata en el fondo, a mi parecer, del riesgo evidente de conservar un régimen de participación acotada y modulada en los términos que interesa a los ocupantes del poder gubernamental en turno y que en México se ha estudiado ya por décadas. Por supuesto, no se trata de desconocer que un gobierno democráticamente y legítimamente elegido no puede impulsar un cambio siguiendo su agenda. Estamos de acuerdo en eso todos. El gran problema es que en el caso mexicano, esa agenda se ha hecho compatible de una manera muy extraña, con una tendencia abiertamente conservadora de las formas tradicionales del Estado mexicano de diseñar e implementar políticas que tiende a la autorreferencialidad por más que evoque el cambio. El problema, por supuesto, no se detiene aquí, sino que lo anterior coincide con otras prácticas de la estructura política y administrativa del Estado, que aquí no puedo elaborar, pero que configuran un entorno ya conocido y poco prometedor en términos de un auténtico cambio social. Una segunda e innegable tendencia conservadora del actual entorno político de reforma deriva de la acción de muchos actores que actúan en los márgenes del Estado, es decir, actores no estatales, como aquellos que se disputan y controlan partes del territorio imponiendo sus propias reglas y sometiendo a su juicio a miles de ciudadanos mexicanos. La violencia entregó el día lunes, hace tres días uno de sus capítulos más cruentos, cuando cinco estudiantes de bachillerato fueron asesinados afuera de una escuela a cuatro horas de aquí, en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato. Quienes operan esta forma de estado paralelo se benefician de una lógica política que aunque dice atender las causas sociales de la violencia, en realidad no ha logrado traspasar gran parte del territorio y de las capas de significado que día con día someten a la realidad de muchos mexicanos a una violencia que no hemos podido resolver. Con esto quiero señalar por enésima ocasión que una cosa es llegar al poder con un gran cúmulo de promesas, aspiraciones, deseos, afecto y misticismo, y otra es cambiar las diferentes realidades cotidianas que requieren un nivel de performatividad diferente y por principio coherente con las promesas. Las diferentes formas de conservadurismo en México no se han ido, y ahí seguirán mientras las promesas de la política, democracia en educación siguen en reconfiguración. Esa es mi participación. Gracias. Hola. Hola. Sí, se está funcionando. Gracias a Ernesto por el manejo del tiempo también. Eh, vamos eh, ahora a otra coordenada geográfica. Nora Glus, del Instituto de Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, en Argentina. Hola, buenos días a todos, a todas. Como ya dijeron mis colegas, es un placer volvernos a encontrar presencialmente y, y haber llegado a este lugar común, a poder discutir con otros, con otras, con otros grupos de trabajo con los que no tenemos vínculo tan cotidiano, temas que son articulados, que son comunes y, y frente a los cuales valdría la pena eh, que este sea un punto de inflexión para iniciar un diálogo de aquí en adelante. Eh, en continuidad con, con las discusiones que planteó tanto la colega de Brasil como el colega de México, digo, por, por estas transformaciones que impusieron los gobiernos neoliberales, neoconservadores, las restauraciones conservadoras, las nuevas derechas, todas las formas y todas las conceptualizaciones con las que estamos intentando comprender este fenómeno. Eh, me voy a concentrar en Argentina. Lo que aquí voy a presentar fue escrito con otra querida colega que hoy no puede estar acompañándonos. El, el COVID nos está llevando una mala pasada en Argentina. Es un trabajo escrito junto con Miriam Felfeber. En ese trabajo nos propusimos analizar qué significó ¿no? este ciclo de nuevas derechas, de restauraciones conservadoras en el caso de Argentina y particularmente para el campo educativo, un ciclo que, como vienen mostrando los colegas, se caracterizó por un retroceso de derechos conquistados entre cuyas múltiples expresiones eh, estaría la desarticulación de ciertos mecanismos democráticos de deliberación y participación de las minorías en la gestión pública, una cosa en la que al menos Brasil y Argentina habían empezado a avanzar con sus alcances y con sus límites, pero que habían permitido eh, discutir y planificar políticamente junto con los sindicatos docentes, incorporando movimientos sociales algunas políticas o algunos espacios de deliberación públicas, que también se expresaron en el desfinanciamiento de las políticas destinadas a la protección social y al acceso al bienestar. En contrapartida, fue un periodo en el que también se diseñaron medidas tendientes a favorecer la concentración del capital y en relación específicamente con el sistema educativo, fueron políticas que retomaron la lógica de la individualización, de la competencia, de la desvinculación de la responsabilidad por el otro o lo que podríamos entender como fraternidad. En, en el caso argentino, nosotros nos enfocamos básicamente en las políticas que estuvieron vigentes durante el gobierno del presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019, bajo cuyo liderazgo se constituye una primera alianza de derecha en acceder a, por vías democráticas a la presidencia en nuestro país. Esto es para nosotros una novedad en las contiendas electorales Sobre todo porque nuestras derechas históricamente despreciaron Las vías representativas para el acceso a la administración pública Y entonces fueron derechas que impusieron sus programas de gobierno Con otra legitimidad En el caso argentino, esta alianza de derecha Le permitió el triunfo en tres de las principales jurisdicciones En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la presidencia nacional. Otra novedad de estas derechas es que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, estas derechas que además fueron acompañadas por una intensificación de la xenofobia, del racismo, tuvieron lugar luego de años en los que se había logrado una disminución de las desigualdades y una mejora en las condiciones de vida de la población. Entonces, lo que vemos básicamente es que lo que sucedió en Argentina, por supuesto, no es aislado de lo que sucedió en toda América Latina, pero lo que estamos viendo es que se despliegan nuevos mecanismos, está intentando construir una comunidad de ideas de derecha en nuestra región que pretende instalar un nuevo sentido común, un, construir un profundo cambio cultural en el que la instrumentalización del odio como mecanismo privilegiado de construcción política con un fuerte peso de los medios de comunicación, como diría Lucas Crisafulli, promueve discursos prácticas fascistas eh, retoma estas estas políticas que describía Dalila para el caso brasilero impugna en nombre de los valores de la familia tradicional los derechos conquistados por las luchas del movimiento feminista. Y esto es lo central, porque entender cómo estas, estos discursos, pero también estas prácticas, estas políticas y estas institucionalidades calaron en la subjetividad, es lo que también nos va a permitir pensar las persistencias, ¿no? Aun cuando bajo gobierno, estamos bajo gobiernos progresistas, nuevamente en unos pocos países de la región y esperamos, como, como se dijo en el conversatorio, nuevos triunfos y nuevas resistencias Populares, Hay que estar muy atentos a lo que han dejado instalado subjetivamente. Entonces, quisiera trabajar con, con una idea que, que discutimos bastante con Miriam Ferfer para el armado de este trabajo, que tiene que ver con cómo en este periodo en Argentina se articularon sobre nuevas bases, tanto perspectivas históricas de legitimación de los privilegios y naturalización de las desigualdades como dinámicas de una modernización orientadas por una idea de cambio e innovación de una impronta que denominamos como extranjerizante ¿no? una impronta extranjerizante que recrea formas de colonialidad del saber, de dominación simbólica que tienen alguna nuevas dinámicas, algunas nuevas formas de operación. Entonces, quisiera compartir para el caso argentino qué narrativas, qué enunciaciones, qué líneas de acción y qué arquitecturas institucionales fueron materializando este modelo. En Argentina, digo, antes hablaban de la crisis, en Argentina se habla de la catástrofe educativa hoy, pero en el momento en que asciende esta nueva derecha, el diagnóstico que construyeron fue un diagnóstico que denominaron como defraude educativo. Frente al fraude educativo despliegan una propuesta que denominan revolución educativa, ¿no? un término tomado de las izquierdas, que involucra al menos dos procesos: uno, que tiene que ver con lo que denominaron la vuelta al mundo a través de propuestas formativas diseñadas e implementadas, no solo en otros contextos, sino también por fuera del sistema escolar y de su historia, y cuyo valor se juzga a través de pruebas estandarizadas internacionales de evaluación de la calidad. ¿no? Entonces, digo, hay, hay un proceso donde estas pruebas estandarizadas, de las que también hubo alguna discusión en el conversatorio inicial, cobran una nueva centralidad. Y un segundo proceso que tiene que ver con posicionar, conformar a los sectores populares, a los que las políticas progresistas que se desplegaron en Argentina en el ciclo anterior habían dado un nuevo lugar, como los otros, como una alteridad devaluada, expresión de los efectos de este fraude educativo. Entonces, quisiera detenerme en qué consistió este fraude, ¿no? pensando también que esta idea de fraude que aparece en el campo educativo fue en sintonía con otras discursividades y con otras prácticas como los procesos de judicialización de la política y el laufer que acompañaron a las nuevas derechas en toda la región. Entonces, la inclusión de los grupos subalternos a la escolarización se asimila de cierto modo a la corrupción y a través de esta operación discursiva se desvalorizaron tanto las medidas de política, los funcionarios responsables de esta política, como también los derechos alcanzados por la población históricamente excluida de la educación. ¿Qué, ¿Cuál es el referente para las derechas de este fraude educativo? La baja calidad educativa... Entonces, este fraude se asimiló a la idea de engaño, ¿no? porque para el gobierno de Mauricio Macri las políticas en materia de inclusión no garantizaron ¿no? la calidad restringida, por supuesto, al rendimiento y a la medición del rendimiento, solo como una nota de color, señala un discurso que dio al inicio de las sesiones legislativas en el año 2016, y dice, la educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Si bien hay una importante inversión pública, esto no se tradujo en una escuela basada en la innovación, la exigencia y el mérito. Por todo el país encontramos escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tienen suficiente capacitación, alumnos que aprueban sin aprender y padres que no se comprometen, ¿no? Un proceso a través del cual no solo instaura un nuevo discurso, sino que desresponsabiliza al Estado por la infraestructura, por la formación docente, por los resultados de aprendizaje y por el acompañamiento a las trayectorias. Por otro, el fraude se vinculó con las políticas de redistribución de recursos y la mayor asignación tendiente a alcanzar a esos sectores históricamente excluidos, como fue, y solo un ejemplo, la creación de universidades nacionales, sobre todo en territorios donde históricamente no existían. En junio de 2018, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la que concentra el el 40% de la población en Argentina, expresaba una reunión, por supuesto, del Rotary Club, que es un club muy exclusivo que todos conocerán porque hay en todos los países, decía, es de equidad que desde hace años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad pública. Y entonces, a partir de este diagnóstico de partida, según el cual el mayor acceso no garantizó aprendizajes de calidad y para superar lo que caracterizaron como fraude educativo, propusieron una revolución educativa que lo que pretendió fue volver al mundo. Pero no cualquier mundo, ¿no? No fue al mundo nuestro americano del periodo anterior, no fue ninguna de estas apuestas de integración regional. Para aprender de las experiencias consideradas exitosas, se implementaron distintas líneas de acción. Una de ellas, el programa de becas para intercambios educativos, surgido de los compromisos asumidos por los presidentes Mauricio Macri y Baracomaba en 2016, durante este mandato, pero también llegó hasta el 2018, 75 rectores de institutos de formación docente de todo el país viajaron a Estados Unidos a formarse, ¿no?, en términos de quien dirigía el Instituto Nacional de Formación Docente, era para que vean cómo es la capacitación docente en Estados Unidos, ¿no? una idea de un curso formativo, eh, superador respecto de lo que sucedía en nuestra américa otra definición u otra expresión de esta lógica fue poner ¿no? en los discursos públicos al caso finlandés como modelo pero olvidándose decir que el caso finlandés solo tienen escolaridad pública esto no, no era mencionado finlandia fue presentado como modelo de excelencia por sus resultados en las pruebas pisa por supuesto y de este modo buscó reinstalar el modelo de un Estado evaluador. Este fue como un primer sentido de la extranjerización. Un segundo sentido que asumió la extranjerización tiene que ver con una perspectiva en la que los cambios deben venir de afuera del sistema educativo, sobre todo del mundo empresarial, voy a saltear eso porque si no, me parece que no voy a llegar con el tiempo, pero porque recupera algo de lo que decía Miriam Satwell hoy en la apertura que tiene que ver con la cultura del emprendedurismo ¿no? para poder generar sus propios puestos de trabajo y la articulación con distintas fundaciones y empresas para esta formación. Y en términos de quién era la directora de planeamiento de la provincia de Buenos Aires, esa proponía mejorar indicaciones de eficiencia interna. ¿Cómo? Había que inyectar innovación. La escuela en parcha, hay que traer gente de afuera. Y esto es una miradita que yo tengo. A veces siento que la escuela, el sistema, como que sigue parchando. Esto no funciona. Entonces traemos gente de afuera. Y aquí emergen todos unos procesos de mercantilización en la educación a través de distintos convenios por los cuales la política pública financia a estas fundaciones privadas. ¿no? Son estos actores extrasistemas recuperados por su know-how los que son capaces de transformar nuestro sistema educativo diagnosticado centralmente como un sistema educativo perimido. Entonces, esta valoración de lo extranjero en su doble acepción fue de la mano de un posicionamiento de los grupos más desaventajados como la antítesis. ¿no? Digo, la escuela pública, los sectores populares que ingresaron a la escuela pública son la antítesis del de modelo Alcanzar, ¿No? Los argentinos de sectores vulnerados debían ¿no? debían demostrar que podían convertirse y constituirse en esa otra ¿no? subjetividad más propia de lo que ellos consideraban como el primer mundo. Entonces, este, este, esta lógica o esta antítesis se estructuró a través del despliegue de al menos tres dinámicas. La primera tuvo que ver con Correr el eje de las desigualdades ¿no? y pensarlo solo en términos de brechas entre propuestas pedagógicas que presentan las escuelas y la vida de los estudiantes. ¿no? Había que poner a la innovación como foco y desplazar la preocupación por lo que hoy Adriana en el conversatorio definía con los procesos de selectividad social que caracterizan a nuestras instituciones y que en Argentina habían sido el foco de transformaciones en los ciclos progresistas, por eso discutieron y definieron gran parte de las políticas hacia los sectores populares, y lo digo en términos de quien fue subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación Nacional en estos procesos, definió esas políticas como meramente proyectos estéticos, ¿no?, Toda una discusión para el GT de Artes, que es, se los dejo, no, no es mi especialidad, pero creo que merece una, una gran discusión. Se trata de una concepción en la que los aprendizajes se restringen a los contenidos mensurables, etcétera, etcétera. Un segundo mecanismo de devaluación de estas políticas de inclusión y de construcción de los grupos subalternos, como otro distante, fue el trabajo con eh, organizaciones sociales que había promovido el gobierno anterior, esta ampliación del espacio de lo público, incorporando a las organizaciones populares a la esfera deliberativa y a la implementación de políticas públicas. Esto fue... Eh, pensado y analizado como un uso político de las intervenciones. ¿no? Ellos decían que se, se, los pibes no son ni de la cámpora, ni de los amarillos, ni de nadie, ¿no? haciendo alusión a partidos políticos de, de nuestro país. Como queda un minuto, solo voy a cerrar. Estos discursos fueron construyendo una frontera de distinción entre los verdaderos ingresantes y, lo que, y los que ingresaron en el marco de estas políticas, a quienes se consideró solo como objeto de proselitismo. Las trayectorias fueron vaciadas de contenidos socialmente significativos y tuvieron que ver con un discurso que la Alianza Cambiemos construyó en todo el espectro de las políticas sociales que opuso la idea de mérito individual a la idea de prebenda. ¿no? Entonces, todas las políticas de apoyo estatal, de ampliación de derechos, fueron simplemente consideradas como una, una preventa. de así como tal como lo trabaja Dubet para Francia, es que se organiza una economía moral meritocrática de la pobreza que se despliega en toda la sociedad y que asocia cualquier ayuda estatal con la invalidación personal. Y entonces la ampliación de derechos que se apoya en esos beneficios estatales o institucionales se interpreta como injusta frente a la legitimidad que adquieren los atributos individuales como el sacrificio, la constancia o la habilidad para aprovechar Aprovechar oportunidades como lo trabaja en nuestro país, Paula Canelo. ¿no? Y entonces, digo, no, no me voy a detener en distintos ejemplos que había tra trabajado, pero que, que tiene que ver también con una transformación en la arquitectura institucional del propio Ministerio de Educación, que en este periodo escinde las áreas de acompañamiento y atención a los grupos más vulnerados, de las áreas destinadas a la innovación pedagógica, a la transformación educativa como modelo, volviendo escindir en dos las intervenciones públicas, ¿no? Y entonces, este modelo de extranjerización en nuestro país adquiere estas particularidades que no son solo educativas, sino que son en lo económico y en lo social. Recordemos que la expresión más elocuente en nuestro país fue la fuga de capitales que tuvo lugar en este periodo y los recursos públicos que fueron achicándose en educación. Les agradezco y disculpen la extensión. Gracias, gracias a Nora Cruz, gracias también por el manejo del tiempo. Vamos ahora con la última intervención de la mañana antes de pasar a la discusión con eh, Rodolfo Elías de Flaxo, Paraguay. Sí, buenos, buenos días. Eh, quisiera yo referirme al caso paraguayo y empiezo diciendo que eh, el conservadurismo o la, realmente nunca se ha ido de, de, de Paraguay ni eh, de las políticas educativas. Eh, evidentemente ha habido eh, momentos históricos, situaciones políticas cambiantes ¿verdad? y momentos donde digamos que se ha podido de alguna forma incidir más desde una perspectiva de derecho y otras que a donde ha predominado con mucho más fuerza el discurso y las prácticas conservadoras, y que es el momento, creo, de la actualidad. Para entender eh, brevemente, digamos, la, la, la situación actual de Paraguay, no podemos dejar nosotros de mencionar que Paraguay ha pasado por una dictadura de 35 años, entre el 54 y el 89, que fue la dictadura de Stroessner, que fue una, una dictadura militar, pero también ligada a un partido político, que es el Partido Colorado, ¿verdad? que sostuvo política y militarmente a Stroessner durante todo ese periodo. Durante todo ese tiempo, por supuesto, la educación fue un arma, una herramienta clave de legitimación, de, de control, so control político-social de la población, si bien han, han habido reformas que han tenido eh, eh, características de las reformas que se dieron en la mayoría de los países al menos latinoamericanos, en los años 50, en los años 70, hay un discurso pedagógico, eh, digamos que se refleja en, en, en los planes, programas, eh, pero eh, la, la matriz autoritaria y la dictadura ha sido lo que ha caracterizado este periodo. Un hecho interesante que sucedió unos años después de la caída de strones fue el descubrimiento de lo que se denominó el archivo del terror, que eran todos los archivos que tenía eh, la, la policía paraguaya, el departamento de investigaciones, que era la policía política, digamos, de, del estronismo. Y un, una indagación que hicimos con un grupo de investigadoras, investigadores, bastante preliminar, diría yo, nos arrojó una, una documentación impresionante de denuncias, que llegaban a la, eh, a la policía, a esta dirección de investigaciones de la policía, que provenían del, del sistema educativo, de las escuelas. Por ejemplo, había denuncias a docentes por parte de, de un director, por ejemplo, decía que el docente se, se negó a ir a una, a, a una marcha que, que estaba prevista, eh, denuncias eh, eh, a estudiantes, por ejemplo, que tenía un material comunista, un niño que llevaba a la escuela un libro o algún material, todo ese tipo de cosas, y ni qué decir cuando se trataba de movimientos estudiantiles, nombres, etcétera, pero que ha sido algo que ha quedado muy instalado. Luego se produce el golpe contra Storzner, que fue el 2 y el 3 de febrero del 89. Podemos ver ahí que eh, mucha gente, muchas que ocuparon cargos de, de, de decisión durante el estronismo, eran autoridades, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación y Culto, así se llamaba en ese periodo, eh, se acostaron muy estronistas el 2 y se levantaron totalmente democráticos el 3. Eh, y, eh, y eso eh, implicó eh, que eh, es, es, ese equipo ministerial eh, haya estado, eh, y, y el equipo político eh, haya permanecido ya que hubo continuidad de, del partido de gobierno de Stroner, continuidad y de hecho que sigue en el gobierno solo con un breve paréntesis que fue el gobierno de Lugo, que fue entre el 2008 y 2012. Pero todo el tiempo restante y hasta hoy está el partido Colorado de gobierno. Y tenemos ahora la situación que el presidente de la República, es hijo del secretario del presidente Stroner, y, una, y el ministro de educación también es una persona, viene de una familia, que había tenido cargos y mucha influencia entre el gobierno de Stroessner. Es decir, que hay una situación de continuidad, y yo diría en este momento de profundización de, de, de, ese, de esa situación. En el 89 K. Stroessner, en el 90 empieza una reforma educativa, que como conocemos ya, ha eh, estudiado todas las reformas que se dieron en los 90, tiene la impronta de las reformas justamente de los años 90 neoliberal, mucha presencia del Banco Mundial, mucha presencia del BID, eh, pero creo que tampoco se puede tratar como una cuestión homogénea. Eh, si la reforma que se instaura en el 90 sucede con la caída de Strohner y se abrió, abrieron ciertos espacios, ciertas eh, eh, hendiduras por las cuales se, eh, eh, se trataron de introducir cambios que venían justamente ya de de unas prácticas y de una resistencia en el campo educativo, por ejemplo, al, a la política oficial de, del estronismo. ¿verdad? Eso se, se dio conjuntamente con este discurso y con estas prácticas más que podemos eh, englobar dentro de las políticas neoliberales del 90. Es decir, tenemos experiencia durante el estronismo, para mí una de las experiencias, ¿no? para mí en general, en Paraguay se considera como una de las experiencias más importantes, por ejemplo, el de las escuelas campesinas, que se hizo en los años 70, dentro de lo que se conoció las ligas agrarias. Las ligas agrarias eran organizaciones campesinas que tuvieron una represión terrible eh, en lo, en, hacia el año 76 y por supuesto estas escuelas campesinas fueron de, desaparecidas. En estas escuelas campesinas fue una de las primeras experiencias de enseñanza de alfabetización en lengua guaraní, por ejemplo. Cuando eh, sucede eh, ya la reforma, por ejemplo, uno de los temas que se recupera mal o bien, podemos analizar que hubo muchos, pero fue justamente la enseñanza en guaraní. Eso se refleja en la Constitución del 92, donde se habla, por ejemplo, del derecho a, a, a la enseñanza y al aprendizaje en lengua eh, guaraní, soslayando otras lenguas, que también es una realidad, Paraguay tiene otros grupos lingüísticos, ¿verdad? es una sociedad multilingüe, eh, que, que quedaron mucho más eh, relegadas estas lenguas. ¿verdad? Pero o sea de eso se crea un programa, por ejemplo, de eh, mejoramiento de la educación de las niñas, un programa, ¿verdad? Que tuvo en los 90 un, un discurso, por lo menos, una perspectiva de género eh, considerando eh, el, lo, eh, las teorías y las corrientes que se estaban de, dando eh, en los años 90 en general, lo cual es algo que ahora es impensable en Paraguay en este momento, ¿verdad? es decir, que se dieron ciertas situaciones. Eh, en esa reforma, un crecimiento del acceso a la educación, ¿verdad? poca participación docente, empiezan a, a, a crearse eh, organizaciones docentes, pero no tuvieron, algunas de ellas ya de entrada estuvieron muy ligadas al partido de gobierno, otras sí se crearon ciertos núcleos más críticos dentro de, de, del movimiento docente, pero que tuvieron siempre un una situación muy marginal y poca, poca participación realmente en, en las discusiones en, en las políticas educativas. Así se llega eh, al 2008, en eh, 2008 se produce eh, por primera vez en Paraguay, en la historia paraguaya, una alternancia política a través de, de, de elecciones, ¿verdad? alternancias hubo pero siempre fueron revoluciones entre, sobre todo entre los partidos tradicionales, que era el Colorado y el Partido Liberal, pero en el... En el 2008 se produce la victoria de Lugo en elecciones, ¿verdad? es reconocida en ese momento por la candidata del Partido Colorado, Colorado ¿verdad? se reconoció, hubo una transición muy, eh, se puede decir, democrática de, eh, al a gobierno de Lugo, que no pudo terminar porque ya en el, el 2012 se da un golpe parlamentario, ¿verdad? por una serie de circunstancias, una de las circunstancias que se dio es justamente la pérdida de apoyo que tuvo Lugo de un sector muy importante que acompañó la candidatura de Lugo fue el Partido Liberal. Entonces, entonces se puede ver que esas esa uniones, esas alianzas realmente resultaron eh, útiles en términos electorales, pero no en términos de gober gobernabilidad, digamos, en, en el país. Y a partir de ahí ya viene nuevamente un, un periodo corto donde se completa el periodo de Lugo con un vicepresidente del Partido Liberal, de una línea muy conservadora, ¿verdad? Y ya después de elecciones las dos elecciones sucesivas ganan nuevamente el Partido Colorado. Es decir, que se perdió realmente esa oportunidad que se generó en el 2008, ¿verdad? si bien quedaron eh, grupos políticos, eh, representantes eh, en, el con en el Congreso, sin embargo, eh, no se pudo eso sostener también como un movimiento fuerte progresista, ¿verdad? que en este momento existe, pero con eh, mucho más segmentado, débil en general. ¿verdad? se está tratando de hacer una alianza para, como mencionaba anteriormente, para las próximas elecciones. La situación de, de la educación actual, eh, vemos esta, eh, podemos hablar de algunos ele elementos, ¿verdad? es decir, eh, vemos por un lado que en general el Paraguay también como una realidad social, un país que tiene casi un 25% de la población en situación de pobreza, 4% pobreza extrema, una alta desigualdad, ¿verdad?, una gran debilidad institucional eh, dentro de este proceso eh, tan baleante democrático que está aún más en riesgo ahora, sobre todo con fuerzas eh, que provienen de poderes eh, económicos muy fuertes, por un lado el agronegocio, pero por otro lado también todo lo que tenga que ver con el tema del narcotráfico y cosas por el estilo, está muy metido en el mundo político, destrucción medioambiental, yo creo que eso ha marcado también, ¿verdad?, Migración rural urbana, situación de los pueblos indígenas y campesinos también eh, en situaciones de mucha eh, vulneración, ¿verdad? Eh, y un gobierno eh, conservador con escasa credibilidad que se mantiene por el, el poder que tiene el partido colorado de gobierno. ¿verdad? Y una herencia a, autoritaria, ¿verdad? Una debilidad del Ministerio de Educación actual, hay procesos de privatización, ¿verdad? Una mayor influencia del sector empresarial. En Paraguay se, se dio en los últimos tiempos, eh, si a partir del 2012, con la caída de Lugo, casi al día siguiente se aprueba una ley ¿verdad? de creación de unos fondos fiduciarios, que eran unos fondos que negoció Lugo con Lula, ¿verdad? que permitieron eh, cierta restitución, cierta eh, eh, eh, recuperación de, de recursos para Paraguay por eh, la represa de Itaipú, que es uno de los grandes temas económicos y políticos de Paraguay era que justamente el año que viene tiene que haber un, un nuevo acuerdo, digamos. Bueno, esos fondos, eh, hubo una ley que creó y parte de esos fondos fueron para educación. Nunca se tuvo tanto dinero en educación como en ese momento en Paraguay, eh, como se tiene realmente en ese momento, pero no se pudo, la utilización de esos fondos. Eh, si uno ve el, el, la, la ley que salió, era casi todo para eh, el tema informática, por ejemplo, eh, te, tecnología, la educación algo para otras áreas, formación docente, educación inicial, pero lo interesante o, y lo muy preocupante de esto es que el, los fondos del FEI, por un lado se instalan como un dinero muy grande, se produce una disminución del presupuesto de educación, se esperaba que el, el FEI, que son unos fondos temporales, vengan a suplir y a ampliar ciertas áreas, por ejemplo de infraestructura, y se sacara un fondo del presupuesto nacional. Y por otro lado, eh, el FEI es controlado más por el sector privado, es decir, se crea un consejo, eh, un consejo eh, donde están representantes de la sociedad civil, que en este caso casi todos son empresarios y, y, y también medios, eh, eh, dueños de medios de comunicación, grandes empresarios, y que trabajan supuestamente es un, co un comité que está, por un lado eh, autoridades eh, nacionales y otro, estos representantes civiles, las autoridades nacionales tienen derecho a voto, pero los civiles no, pero son los que más influyen porque tienen mayor capacidad de lobby, influencia, etcétera, y donde la cabeza de ese consejo no es el ministro de Educación, sino el ministro de Hacienda. Entonces, realmente a partir de ahí, eh, eh, el, el ministerio de Educación pasa casi a, a una segunda división, digamos, en, en, en términos de las políticas educativas, y se dedica a ejecutar los fondos eh, corrientes, ¿verdad? escasos, cada vez menores, ¿verdad? y por otro lado, todo lo que tenga que ver con políticas nuevas pasa por el lado de, de, del FEI, de los fondos de excelencia, ¿verdad? donde está, eh, la, las decisiones y las orientaciones vienen de este consejo donde la mayor influencia se da eh, eh, a partir del, eh, del sector empresarial. Eso, como estábamos viendo con todas las exposiciones, como lo, nos contaba bien Dalila también, se va con una influencia creciente de sectores conservadores y fundamentalistas, pero donde eh, atacaron en primer lugar todo lo, todo lo relacionado a, al tema de género, eh, ya eso empezó en el periodo de Lugo, donde hubo una, se, se estaba trabajando, se llamaba un, un marco rector, eh, eh, que era Educación Integral de la Sexualidad, eso finalmente es retirado a, en un consejo de educación, donde por toda la presión de, de la iglesia católica, más que nada, y eso hay que decirlo también, eh, eh, eso fue retirado, y en gobiernos sucesivos se fueron dando incluso resoluciones, por ejemplo, prohibiendo que la palabra género aparezca en los textos escolares. Un último eh, eh, conflicto se dio cuando una organización que, que trabaja en temas de derechos humanos y trabaja educación preparó un manual que era para docentes de para el tema de formación de integral de la sexualidad y ese eh, material fue prohibido por, por el Ministerio de Educación. Entonces estamos con una influencia creciente, eh, no se quiere enfrentar, el Ministerio de Educación no quiere enfrentar a, a, a estos grupos que tienen aparentemente mucho poder. ¿verdad? Y por otro lado ya tenemos directamente autoridades que se adhieren, incluso lideran estas visiones. Entonces tenemos en este momento una situación de... de de discursos eh, tecnocráticos, eh, verdad, todo este discurso de la competencia del siglo XXI, sociedad de la información, tecnología educativa, aseguramiento de la calidad, estandarización, evaluación, profesionalización, docente, el tema del de de aprendizaje, de, eh, centralidad del aprendizaje, que, que es el discurso, digamos, que también es promovido por la cooperación internacional en, en Paraguay, verdad, eh, eh, estas líneas, y por otro lado tenemos esta influencia creciente de estos discursos conservadores, que a veces se integran muy bien, a veces no. Termino, pues ya está mi tiempo, bueno, que para no ser tan pesimista también, <ríe> eh, hablar de algunas resistencias, ¿verdad? Yo creo que en, eh, en Paraguay algo que de hecho sucede, o en, nos hablaba también el compañero de, de Chile, ¿verdad? Las movilizaciones de jóvenes estudiantes es algo muy interesante, como un fenómeno, y ahí también recupero lo que decía la compañera hoy sobre la expresión a través del arte, ¿verdad? Es eh, una... Mm, un, algo que se está generando, que no lo estamos entendiendo bien, ni de dónde surge, ni cómo, pero se está dando de una forma muy interesante. Yo, creo yo que eso eh, es una, un, un potencial. Lastimosamente la pandemia, sobre todo a las organizaciones estudiantiles, parece que les, les, les, les limitó mucho la, la, la dificultad de, de, de, de movilización. ¿verdad? Hay también eh, cuestiones en las organizaciones docentes, hay esfuerzos, hay esfuerzo también que se da, por ejemplo, de algunas organizaciones que están trabajando también con red, eh, regionales, ¿verdad? El caso, hablábamos de la red Estrado, eh, Dalila mencionaba el estudio que, eh, que regional, eso ha sido importante para Paraguay, ¿verdad? Eh, porque ahí tuvimos una investigación donde fueron eh, dos gremios docentes que se movilizaron para, para hacer todo el levantamiento de los datos, ¿verdad? Eso es algo inédito, creo yo también están tra trabajando algunos gremios con la IEAL y eso también está introduciendo, por ejemplo, trabajando en definición de políticas educativas discusión de políticas educativas, que creo que es un elemento muy interesante. Y hay como un incipiente eh, esfuerzo con formación de una red, que es la Red por el Derecho a la Educación, que trata de aglutinar también a sectores, ¿verdad? pero eh, digamos que todavía esos son esfuerzos que están en una etapa bastante inicial. ¿verdad? pero esos serían algunos elementos que yo considero también eh, positivos, ahora en este tiempo que nos puede también ir ayudando a encontrar caminos para, para incidir más en, en el campo de las políticas educativas. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias a, a Dalil, a Ernesto, a Nora, a Rodolfo, nos han traído acá eh, exposiciones de… Coordenadas geográficas eh, de, distintas de Brasil, México, Argentina, Paraguay. Me parece, quiero resaltar, sin ningún ánimo de síntesis, dos o tres ideas que me parecieron eh, importantes y que para un poco propiciar la discusión, vamos a tener tiempo para que algunos de ustedes puedan hacer algunas preguntas, o si no, yo también las puedo plantear acá. Eh, a pesar de, de los contextos históricos diferentes de, de cada país, eh, Vemos y que hay en común, y yo le diría que también para Colombia un, hay un conflicto entre agendas políticas eh, conservadoras, incluso fascistas, eh, que coinciden con agendas neoliberales desde la perspectiva más económica, y con fuerzas, eh, un conflicto, una tensión con fuerzas autonombradas o efectivamente reconocidas como progresistas <coughs> o de izquierda. Un elemento ahí entonces es que el conservadurismo o neoconservadurismo, sería bueno también si ustedes nos dan claridad sobre eh, esa noción, eh, en las agendas de los gobiernos de derecha se entiende como un retroceso a las conquistas logradas en las agendas progresistas anteriores, bajo dos ideas sobre todo que ustedes han mencionado acá, y una es como una idea de una restauración, de, sobre todo desde la defensa de la familia tradicional, y lo que eso significa, o la forma como el discurso se ha construido ahí, y desde ese parapeto se, se, se genera como blanco cualquier idea de cambio, lo que denominan como eh, ideología de género, entre, entre otros. Eh, pero también hay otra, otra, otra forma en que, que expresa el, el neoconservadurismo, y es desde la lógica de la calidad educativa, y desde todo lo que implica, por ejemplo las eh, pruebas estandarizadas, la, la evaluación por resultados, la idea del mérito y desde ahí entonces señalar qué es lo importante o lo fundamental de la escuela y qué debe estar por fuera de la escuela. Pero hay matices, eso me parece muy valioso en esta, en esta mesa, los matices que ustedes han, han mostrado, eh, porque incluso de esas agendas progresistas se han como reciclado prácticas y estrategias neoconservadoras, eh, incluso con, construyendo discursos que usan las nociones básicas, digamos que del progresismo, como la idea de lo anticolonial, la defensa por lo ecológico, el enfoque de género, pero que terminan siendo una, una, una suerte de fachada, porque en el fondo parece que no hay realmente intereses de cambio, son como unas como un reciclaje como de estrategias, tal vez para mantener ciertas correlaciones de fuerzas y que en la actualidad hay una crítica eh, pues a todo lo anterior, esa es otra, otra característica, sean agendas de derecha o agendas de izquierda, hay una, una crítica a todo lo anterior como una forma de poder generar un ambiente propicio para el cambio eh, y así generar una implementación que según lo que he escuchado tiene mucho que ver con o el campo de disputa y de reforma está, por supuesto que en las políticas públicas educativas pero acompañadas de agresivas campañas comunicativas de, de desprestigio hacia los proyectos antagónicos, lo cual tal vez no propicia, eso ya lo planteo, me parece, pues a mí se los digo, se los planteo también como modo de, de reflexión, no, no propicia espacios suficientemente agonísticos de reconocimiento de las diferencias para poder, digamos, que, eh, avanzar a partir de la, de la discusión. Entonces, eh, eso, quería como mencionar eso, Ahora les pregunto como, como público para ofrecer la palabra a preguntas. Adelante, tenemos una por acá, dos con la compañera, tres, este primer bloque, cuatro, si quieren este primer bloque de cuatro preguntas y ya para que ellos y ellas tengan la palabra. Yo creo que la pueden hacer desde ahí, yo no sé si están haciendo transmisión, tal vez si quieren acercarse al, al micrófono como, como deseen. Adelante, tienen la palabra. Si sí. pasamos el micrófono, ¿se sí. sacar ¿Hay alguien que.? Ay. Muchas gracias. Qué amable. Gracias, gracias. Bueno, buenos días para todas, para todos. Eh, yo soy Pablo Martínez, de la Universidad de la República de Uruguay, y bueno, miembro también del GTD. Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Quería agradecer a las compañeras, a los compañeros, la presentación. Las presentaciones, eh, simplemente un par de comentarios que dejan en realidad una pregunta capaz que es muy, muy general, pero bueno, que después disparará las reflexiones. Eh, eh, para mí, por un lado, hay, aparecen aquí una serie de significantes como fraude, crisis, emergencia educativa, etcétera han sido centrales en la reactivación de las propuestas conservadoras ¿no? no es que el conservadurismo no estuviera presente pero su reactivación se dio fuertemente a partir de la caracterización de las políticas ¿no? del fracaso del fraude etcétera de las políticas progresistas y me parece que esto de algún modo muestra la fragilidad también de aquello que teníamos por muy sedimentado en las en la era progresista que ha demostrado en definitiva, ser bastante endeble no a partir de esta reactivación conservadora. Ahora, también se, me parece, se muestra cómo esta avanzada conservadora desarticula transformaciones democráticas que estaban en curso, así como también da continuidad a algunas líneas de políticas que ya venían presentes en las gestiones progresistas. Porque la apelación a lo socioemocional el énfasis en el emprendedurismo, la construcción subalterna de los sectores populares, la referencia a las políticas de equidad, la referencia a la idea de calidad educativa, bueno, no nacieron con los gobiernos conservadores, ya estaban ahí, como significaciones que estaban circulando. Entonces, me eh, parece que hay una necesidad de ubicar estas tensiones y como decía Adriana Puigros en la, en la mesa anterior, eh, sostener una crítica también sobre nuestros propios discursos y nuestras propias acciones. ¿no? Eh, un poco también como señalaba Ernesto, eh, bueno, esto de que llegar al gobierno no implica necesariamente que empiecen una serie de transformaciones. En ese sentido, en el sentido de la disputa que se coloca sobre la mesa, me parece que se señalaba con mucha claridad en esta mesa y en la anterior, que la posición de la derecha es una posición de polarización permanente. Y muchas veces, ante eso, nuestra posición es una posición que todavía cree en la conciliación, ¿sí? o que hay posibilidades a partir de acuerdos políticos muy amplios de sostener transformaciones. ¿sí? Eh, ante eso yo de algún modo me pregunto, bueno, este, ¿cuáles deben ser las marcas de una posición de izquierda para transformar la educación que no son sujeto de una negociación, que no son objeto de una conciliación? ¿no? para intentar trascender un poco aquello que Nancy Fraser llamó como el neoliberalismo progresista. Entonces, ¿cuáles son las marcas? ¿no? Y simplemente quiero señalar tres disputas, y, y perdonen que remita a la mesa anterior, pero como en la mesa anterior no tuvimos la ocasión de, de interactuar, voy a integrar alguna cuestión que me parece que quedó planteada como disputa también de la mesa anterior. Tres disputas. Una, por el financiamiento pero por cómo entender el financiamiento educativo. Eh, si, me parece a mí, si no logramos trascender la disyuntiva gasto-inversión, eh, creo que no estamos avanzando en la construcción de una posición de izquierda que piensa el derecho a la educación en términos de su financiamiento. No todo financiamiento educativo que debe ser defendido, que debe ser defendido en términos de justicia, puede ser defendido en términos de inversión. Si como hay, pensar... hay, hay otras tres per sí, personas, sí. si puedes precisar perdón, la pregunta. Y... La disputa por el financiamiento, la disputa por los sujetos, la diversidad y la desigualdad no es lo mismo una cosa que la otra, y la disputa por el currículum, la adaptación de las nuevas demandas o la posibilidad de ser parte de lo común. Entonces lo que dejaría como pregunta es cómo ven ustedes estas disputas en términos, de pensar lo educativo en términos de desigualdades sociales y de transformaciones democráticas gracias gracias perdón que en el papel no, de moderador que está muy, bien, está muy local le toca está muy bien está muy bien gracias, gracias adelante bueno mmm, sí, sí, sí. es abierto dale eh, bueno pues buenos días yo quería eh, bueno primero agradecer me ha parecido fantástica la mesa en serio porque nos ha habido un montón de información de situaciones en Paraguay, y en México, de situaciones de privatización, de investigación, bueno, fabulosa. Para no perder tiempo, eh, en primer lugar, la, bueno, quería llamar la atención sobre eh, lo que planteó Dalila al principio, sobre la devalorización de los docentes, que también se ha ido planteando después. Se y... Sí, la devalorización, ahora sí, ¿no? Es que esto es... La devalorización de los docentes tanto en la investigación hecha eh, con referencia a diferentes países que me parece que son muy interesantes, son cosas y planteaba además pues esa de esas desigualdades tan tremendas ¿no? que, que se han que han recaído y sobre todo las consecuencias que ha tenido la pandemia, que yo creo que han sido a, a través de dos, de dos, cuestiones, una eh, la, la, el, lo de la escuela en casa, que parece que es algo que se remueve cada vez más. Y la escuela en casa es totalmente desigual, porque en las casas viven las personas que tienen el mismo nivel socioeconómico, mientras que en las escuelas se mezclan las personas, ¿no? Y entonces eso significa pluralidad. Y luego, pues, la digitalización, eh, que yo creo que, con, que cada vez a lo que mueve más es precisamente a, a que sean los nuevos nichos de privatización, ¿no? eh, Y también la, la, la, en ese sentido, eh, como lo planteaba también Nora, el tema de la… De la valorización también de la docencia. No digo muchas más cosas para no entretenerme más. Quería también destacar, eh, porque se habían hablado de las alianzas, ¿no? eh, de, de cómo se, Rudy ha planteado, eh, cómo se, se planteaba la alianza, y yo lo que tengo eh, o lo que veo que está pasando en Francia, en España, muchos países latinoamericanos también, que cuando se hacen alianzas, que son necesarias, incluso entre la gente, los pactos que decía también eh, se hacen mm, sobre todo por parte de la izquierda y al final los partidos que salen maltrechos son los más radicales de la izquierda y los que salen mejor son los moderados ¿no? y se van fundiendo. no Digo porque por un lado estamos empujándonos y por otro lado no sabemos las consecuencias que va a tener. ¿no? Eh, bueno, no ya no diré sobre el tema de género porque me quedo con lo que ha contado Rudy, me ha parecido increíble. Y por lo que había dicho el compañero, la desarticulación de la democracia yo creo que nunca va completa. Se quitan cosas, pero la gente que ha tenido una experiencia, de una forma, eh, queda ahí. O sea, por ejemplo, cuando eh, ha habido guerras o guerrillas en las que salían los hombres y las mujeres se ocupaban de todo, de la industria, de la familia, eh, y después volvían ellos ellas volvían a su casa, ellas ya sabían que podían hacerlo todo. Y entonces eso es algo que, aunque haya vuelta atrás ya hay como una posición que pienso que es distinta. Muchas gracias. Gracias. Habría otras dos personas de una vez para que hagan la... Adelante, por favor. Les agradezco, si podemos ser breves, para que nos quede tiempo de escucharles a todos ellos y ellas otra ronda. Hola. Bueno, primero me gustaría agradecer este espacio de Claxo que se vuelve nuevamente presencial, ¿no?, es ese espacio de, de encontrar a viejos amigos, compañeros de, de ideas, de, de debates. Eh, bueno, y segundo, quisiera también agradecer a Nora por su excelente ponencia. Yo hice mi doctorado sobre las políticas educativas para educación profesional en, en, en, en un estudio comparado Brasil-Argentina de 2003 hacia 2015, y justo cuando me fui allá en, en Argentina, en Buenos Aires, 2016, se, se estaba empezando el gobierno de y me quedé con todas esas dudas de dónde iban. Entonces, <risa> escuchar eh, el análisis, eh, su, su análisis sobre la, esta discursiva ¿no? política educativa y me, me, me hizo como… yo era como… bueno, es, es esto, sí, fue así fue. ¿no? Entonces, eh, estas eran cuestiones que, que yo ya tenía, estos de ejes, eh, justo que hablara de la… Eh, idea de un fraude y que cómo se manipuló todo el discurso para que se, se, estos que son los retos desiguales del sistema educativo entonces ahora fue culpa de este último gobierno entonces es una fraude ¿no? invertimos tanto y no tenemos nada ¿no? y eh, me, también me pareció muy justo esta idea que hiciste de que eh, muchas veces lo que viene de afuera es visto como mejor de lo que tenemos uh, en nuestros países en cuanto a mi, eh, como experiencias educativas cotidianas, pedagógicas, como dijo Adriana Porigros, no Y en eso le, me gustaría dejar también un agradecimiento al gobierno argentino en la ciudad de Buenos Aires, y yo puedo decirlo como madre de, niña que fue la, de una niña que la fue a la escuela pública argentina y que eh, no. No está mal, está muy bien. Mi hija de esos años, con un año de, de, de estar en una escuela pública, de ser guardia de pueblo blanco, se salió alfabetizada en, en castellano, sí. Entonces, no está muy bien. No, no hay que, que siempre mirar a nosotros como si fuera, no sé, la, en Brasil decimos el complejo de perro, ¿no? Bueno, y eh, además me preocupa un poco que yo acá, bueno, yo he llegado el domingo. Y me gusta siempre pasear y conversar con la gente común de la calle. Y me sentí en 2018 en Brasil. Esto me preocupó, porque yo vi a gente eh, haciendo una crítica muy fuerte a este gobierno. Y bueno, no, no conozco el gobierno, no, no, no soy capaz de hacer un análisis política del gobierno de México en estos tiempos. Pero eh, es lo que dijo, me sentí como lo dijo Pablo, de que eh, las ideas de los críticos académicos ni siempre se están adhiriendo a lo cotidiano vivido por la población. Y las ideas de derecha sí adhieren, de la derecha radical, sí, sí adhieren. Entonces, yo me sentí exactamente como me, me sentía, me siento acá ahora exactamente como me sentí en Brasil en 2018, cuando la gente decía, bueno, me voy a votar a Jai Bolsonaro porque él no es corrupto. Disculpa, ¿podemos...? Precisar porque te ha faltado una bueno, y ya estamos sobre. Las entonces, y media. a mí me preocupa esta no adherencia del pensamiento crítico de la academia a las clases populares. Y como que sí, yo veo que las clases populares están haciendo la misma crítica al gobierno progresista, porque mira, el gobierno de J. Bolsonaro no va a ir a un foro de ciencias sociales a hablar con nadie. Y acá sí se lo hace. Entonces, bueno, a mí yo veo la necesidad de decir. Eh, que tenemos que tener también mucha responsabilidad con nuestra crítica. No que no la hacemos, pero tenemos que tener responsabilidad para hacia dónde queremos ir. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos una última allí. Ya, como saben, ya son las dos y media. Vamos a pedir un poquitico de paciencia para poder cerrar este, este foro como es debido. Bueno, soy Mae Martínez, Universidad Nacional de La Plata, Red Estrado Argentina. Nosotros, eh, brevemente lo que quería decir es que cuando nosotros vemos este, el devenir de las políticas educativas y las reformas curriculares en las provincias de Argentina, vemos que en el marco de los gobiernos populares o progresistas, como quieran llamarlos, eh, eh, esas continuidades de las líneas conservadoras a las cuales se refería muy claramente, y digamos, felicito a toda la mesa en este sentido, pero se refería eh, Ernesto. Me parece que es un análisis que es necesario hacerlo transversalmente en América Latina, porque nosotros hemos analizado dos cosas. En los marcos normativos, por ejemplo, en el caso argentino, uno puede ver la sanción de leyes de educación emocional que han impulsado la inscripción y la promoción de la educación emocional en una buena parte de las provincias en Argentina, y esto ha ocurrido también, no solo. Pero también durante los gobiernos populares. La segunda es que vemos también que esto que, que marcaba Sarnesto en el tema de los marcos que dicen, bueno, enfoque de derechos humanos, de colonial, de género, medioambiental, etcétera, etcétera, pero después no vemos eso en los dos doblamientos que el currículum tiene para las prácticas educativas. Y ahí vemos una ruptura. Entonces, mi pregunta, a la cual hay ah, otra mención, es que bueno también no consideramos, digamos, como minorías a, a los grupos indígenas, negros, eh, eh, personas con discapacidad, migrantes, campesinos, etcétera. Entonces, eso me parece que debe ser sometido a discusión. Por lo tanto, eh, mi pregunta directamente tenía que ver con ¿Cómo es que eh, ustedes están viendo, digamos, eh, la configuración eh, de las relaciones entre los grupos que inciden y que disputan dentro del campo estatal, digamos, que hacen posible el mantenimiento, digamos, la imposición y la concreción de estas influencias eh, durante, digamos, el... Eh, la permanencia de, en el gobierno de, de, de, los, eh, de gobiernos populares o caracterizados como progresistas, digamos. ¿Cuáles son las condiciones, las configuraciones en el campo estatal digamos, que hacen posible digamos, la imposición de estas líneas que teóricamente digamos, son contrarias a los proyectos de estos gobiernos populares? Eso. Muchas gracias. Bueno, eh, muchos comentarios, preguntas, inquietudes, movilizadoras, un reto grande para los panelistas, si la van a responder de manera global o si se quieren referir a algo específico, si quieren hacemos como una nueva ronda, entonces, si quieren comencemos por Ernesto o íbamos corriéndonos acá a la izquierda. Gracias. Gracias. Bueno, realmente han hecho preguntas muy interesantes, muy sofisticadas, este probablemente pueda yo responder o dar mi opinión de alguna u otra. Entonces, eh, voy, a, voy a intentar ocupar tres minutos para que todos podamos este, intervenir así rápidamente. Me gustó mucho esta idea que la planteó aquí nuestra colega, ¿no? o sea, digamos, el, el, el neoconservadurismo o el conservadurismo, no me voy a meter en ese debate porque realmente nos, necesitamos un seminario para eso, o sea, cómo delimitar lo neo de lo conservador, su persistencia, etcétera pero incluso los intentos neoconservadores, es decir, de la vuelta a un pasado que a lo mejor para ellos fue mejor o que tiene su mística, se tiene que asumir que no hay vuelta atrás, o sea, lo anterior no puede ser reificado en el presente tal y como era, algo cambió en la población, en ese sentido a lo mejor yo tengo mucho más confianza que, aunque ciertos sectores poblacionales añoran un pasado donde ciertos valores como la familia, de la, familia la religión, etcétera, se habrían extraviado entre comillas la sociedad durante los gobiernos progresistas también cambió, sino toda gran parte de la sociedad, entonces los intentos siempre son sobre un terreno que es heterogéneo frente al anterior, y por lo menos desde el punto de vista del análisis social eso se tiene que reconocer, digamos en mi opinión yo no estoy de acuerdo con esos análisis digamos universalistas que dicen es regresar al pasado, yo no puedo pensar en esos términos, no, no. entonces me parece que es muy interesante ese planteamiento, y entonces ahí me articulo a la pregunta sobre cómo zanjar o cómo establecer coordinadas para, para defender una agenda izquierda. Entonces aquí sí hay un problema que, es, que yo lo, lo voy a plantear como mexicano, el debate de lo que es la izquierda en el México contemporáneo es un debate vivo y no nos hemos puesto de acuerdo. Muchas personas señalan que la actual transformación, ayer escuché al rector, al subsecretario de Educación, a la jefa de gobierno decir que este es un gobierno de izquierda y en muchos aspectos lo es, claro que sí lo es y no lo vamos a negar, pero en otros aspectos no entendemos exactamente si eso es de izquierda o es de centro o de dónde salió eso. Entonces yo como académico no voy a conceder a aceptar que todo lo que haga un gobierno es de izquierda, porque ellos dicen que es de izquierda y me parece que la crítica, creo que usted apelaba a la responsabilidad de la crítica, tiene que ver con eso, a esa capacidad de discernir en el espacio público donde quiera que sea y aceptar, que no todo, por el hecho de ser mencionado de izquierda o incluso de derecha, lo, todo lo que se califica de derecha es necesariamente tal, lo primero que hay que hacer es zanjar los términos de ese debate. ¿no? Eh, al respecto, <risa> eh, yo recuerdo algunos autores, Gilles lo planteó en un texto citando a Tieselius, ¿no? un ultraconservador dice los de izquierda y los de derecha en algún momento para defender su agenda tienen que trazar o zanjar aquellas coordenadas en lo que están dispuestos a negociar y en, encontrarse con el otro y en lo que no y eso es parte sobre todo de los momentos de cambio político. ¿no? Eh, en el caso mexicano, no voy a hablar de los otros países porque ustedes lo conocen mejor, este momento de cambio político es un cambio muy interesante, nuestra población está votando mayoritariamente por el partido en el gobierno, es un momento histórico, eso está bien, lo que queda por verse es cuál va a ser el resultado de ese momento político y cómo se va a posicionar la, la, la academia en México ante eso, diría simplemente que a diferencia de lo que muchos piensan, la academia en México, gran parte de la academia en México, tiene una profunda base social, no vienen de clases intelectuales, no son hijos de ricos, vienen del pueblo, como yo que vengo de, una, de un estado donde se hablan 20 lenguas indígenas, en mi estado se hablan 20 lenguas indígenas y mi familia es una familia de campesinos y de obreros, yo no bajé de una élite intelectual y política como gran parte de los académicos de esta universidad, de la UNAM. Entonces, su relación con la sociedad es una relación viva, cotidiana. ¿no? Y eso hay que reificarlo desde la academia y desde el debate. ¿no? Y bueno, lo voy a dejar ahí porque este, hay un montón de elementos. La última pregunta sobre qué, qué hace posible estas mezclas. Bueno, esas es son las mezclas de en gobiernos progresistas o que se, se autodefinen como de izquierda que perviven prácticas conservadoras, que vienen de, de, de agencias internacionales o que han pervivido en el tiempo, es parte de mi proyecto de investigación, o sea, es parte de mi propia agenda de investigación y tengo algunas hipótesis, ¿no? y una de ellas es la capacidad del Estado, de las estructuras profundas del Estado y de la sociedad para ocultar ciertas prácticas que en algún momento, desde la teoría lacaniana, no están en ese lado de la no representación y que no hemos sabido hacer salir. Bueno, gracias a, a todos y a todas los que compartieron sus pareceres. Lástima que no tengamos más tiempo, ¿no? Digo, estos espacios son como, como un toco y me voy muy rápido, pero bueno, espero que nos deje pensando, a mí me deja pensando, no sé bien ni siquiera por, por dónde pensar, digo, por ahí retomo esto último que decía el colega que tiene que ver, pero, pero digo que lo pondría también en ciertas continuidades que, que tienen que ver también en lo que se arraigan en las institucionalidades estatales, no y que retomo ahí algunas cosas que también decía Pablo cuando preguntaban, bueno, ¿cómo, cómo se construye una, una agenda democrática? ¿O por qué persisten donde hay agendas democráticas, prácticas anteriores? Yo creo que hay algo que tiene que ver con, con lo simbólico, con, lo, con nuestros propios esquemas cognitivos, vinculados a los modos como se operacionalizan las políticas y que esos son los más difíciles de transformar, ¿no? Digamos, aprendido a ser Estado de ciertas maneras y lo que se transforma no ingresa muy fácilmente a las burocracias porque las burocracias no tienen los canales, nuestras instituciones educativas no tienen los canales para dar lugar. Digo, me parece que, que algo de esto se planteó en, en el panel de ingresos cuando decíamos, bueno, ¿qué deselectivo qué tiene ya estructuralmente nuestros sistemas educativos, pero también nuestras burocracias estatales ahí en Argentina al menos yo veo algo que yo defendería como como una agenda de izquierda y esto solo a modo de opinión que tiene que ver con ampliar las esferas deliberativas no eso es como como lo incontrolado eh, sin creer que Argentina fue un gobierno asambleísta, lejísimos de todo eso, digo, al menos estructuró algunos espacios ¿no? de deliberación en los que a través de mesas de trabajo conjunto incorporó las jurisdicciones, incorporó a los sindicatos, en algunos espacios, ¿no? que tampoco son los espacios centrales, incorporó a los movimientos sociales populares, en la educación de adultos, en desarrollo social, no en el Ministerio de Economía, pensando en la centralidad de nuestras estructuras y los vínculos con ciertos grupos sociales. Eh, también recupero algo, algo que, que trajo Mae ahora, con, bueno, a quienes reconocemos como los grupos subalternos y pensaba en la experiencia de la, de la colega como, como extranjera, como brasilera, digo su experiencia en la escuela pública argentina hubiera sido bien distinta si hubiera sido parte, si hubiera sido negra, si hubiera sido pobre, si hubiera sido migrante o, o pueblo originario, hoy en día eh, ah, bueno no, no es una no es, no es muy común Sí, como madre y como demandante, ¿no? En nuestros países, en provincias de, del norte, hoy en día las investigaciones muestran que a los niños y niñas procedentes de los pueblos originarios ni siquiera les enseñan a leer y escribir en algunas escuelas y en otras sí, porque tienen prácticas de resistencia y de construcción del otro, pero digo, tenemos un sistema educativo fuertemente fragmentado que no entiende democráticamente a todos los grupos sociales y no es lo mismo educarse en una escuela céntrica de la ciudad que en una escuela periférica. ¿no? Y entonces digo ahí me parece que, que hay mucho por discutir de... Cómo las políticas educativas, incluso de corte progresista, se encuentran también con las propias activaciones ¿no? de los propios grupos más privilegiados que continúan disputando el monopolio del derecho a la educación y van haciendo de la escuela pública una escuela también segregada. ¿no? Y este es un punto donde la política pública ha logrado tocar poco, yo creo que eso también es parte o debería ser parte, a mi juicio, una agencia de una agenda progresista vinculada a romper con los profundos procesos de fragmentación social que hacen que vivamos en mundos prácticamente aislados en función de nuestros múltiples clivajes de la desigualdad. ¿no? Eh, y dejo aquí. Eh, quisiera... Eh, Tampo eh, tomando algunas de las inquietudes manifestadas, que como, como, como decía el compañero, esto me merecería hora de discusión cada uno de los puntos planteados. Para tomar un punto, eh, quisiera leerles eh, lo que me dijo en, una, en un trabajo de investigación que eh, había hecho hace un tiempo eh, con, con adolescentes. Eh, y esto me, me dijo una adolescente que creo que tenía 15 o 16 años. Me dijo, yo pienso que las dudas que, tienen usted, que tiene usted o el Ministerio de Educación se resolverían tan fácilmente con el solo hecho de venir a preguntarnos más a menudo lo que pensamos y sentimos. ¿Por qué dejamos la escuela, por ejemplo? Si lo hiciera, responderemos sin problema. Sin embargo, ellos quieren adivinar lo que nos pasa, suponen más. Entonces, espero que de verdad nos dé más protagonismo. Siempre nos dicen que somos el futuro, y al futuro le están acuchillando, se están drogando por ahí. Esto, algo ya se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Tal vez si eso pasaba, muchos jóvenes no estarían ya en drogas o muertos por suicidio. Esto me dijo, creo que es sin palabras, ¿no? eh, creo que algo que tiene que caracterizar... Nos, y Creo que es algo que nos ha faltado es justamente este, este diálogo intergeneracional, por ejemplo, eh, el, el tema de la participación, eh, que hay que pensar realmente cómo se hace. Es también uno de esos términos que lo usamos todo el tiempo, ¿verdad? Cómo realmente se da este diálogo y cómo se le da un protagonismo, en este caso a, a los jóvenes o también a diferentes... Eh, eh, sectores, poblaciones, grupos tan diversos que caracterizan eh, a, a, nuestro, a nuestras sociedades. Yo creo que por allí hay algo que creo que tenemos que, que revisar. Eh, tenemos, es, eh, hay muchísimo hecho en este campo, sin dudas, ¿verdad? Creo que ha caracterizado mucho a, a la educación popular latinoamericana. A, a lo mejor tenemos que recordar muchas de esas cosas cuando pensemos también en las políticas educativas. No sé, te quería traer esta frase porque creo que engloba un poco eh, una idea importante para transmitir. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Eh, son estos momentos que nos hacen avanzar desde otras perspectivas. Y, bueno, yo quería hacer… Eh, tres breves comentarios. El, el primer tiene que ver con esta cuestión de la agenda que nos ha traído Pablo, y que, tiene, que para mí en este momento en Brasil está clarísimo, en este momento preelectoral. El financiamiento de la educación básica del país es un tema muy fuerte y al final del año pasado hemos logrado aprobar un el financiamiento, el FUNDEP, que es el financiamiento de la educación básica, como una ley eh, para toda la vida, porque era también una ley con inspiración a cada tanto. Y esta, y esta conquista, que fue a costa de mucha lucha social, de mucha movilización que hicimos, trabajamos mucho para esto, no nos fue dada sin de bandeja, como decimos. Y al final, con algunos avances de... Eh, y algunos retrocesos, se ha aprobado la ley, pero se ha vinculado que 2% de este fondo se va a las municipalidades que, tiene mejor, que son mejores evaluadas. O sea, la lógica de la evaluación sigue siendo algo importante que de alguna manera no se pueda contra, contrarrestar muy fácilmente. El, el segundo punto que es la disputa por los sujetos, que, acompañando la, la misma síntesis que hizo Pablo. Eh, hoy tenemos muy claramente, entre, estamos entre dos discursos, uno de este, del gobierno Bolsonaro, que, que disputa los sujetos por un discurso Focado en la familia tradicional, en, en, en la heteronormatividad, en en la meritocracia a los blancos, habla de un universal que no sabemos, que nosotros sabemos lo cuán excluyente es este universal. Y del otro lado están todos los sujetos que vienen de los movimientos y que bueno y que sí si, si, se busca ahí una, una otra forma de representatividad, y que esto nos lleva directamente al tercero punto, que es la disputa del currículum, y que me parece que esto está cada vez más presente en todos los países de América Latina. Brasil, Chile y México fueron los primeros países a, hacer la, a participar del PISA, pero hoy ya somos un conjunto muy grande, muy importante, e, Pisa sigue siendo la colonialidad del saber que hablaba Quijano, pero que mucho aprendemos con la teoría crítico-social latinoamericana, con José Carlos Mariátegui, con Don Pablo Casanova, con tantos, con tantos pensadores críticos sociales que tenemos en nuestra región que nos invoca, invocan a pensar a partir de, la, de nuestra sociedad, de nuestras realidades. Entonces, lo que tenemos ahí, y estoy totalmente de acuerdo con que lo mencionó el compañero de México, que estamos caminando hacia la frente, es muy claro esto en Brasil, que los, los avances que tuvimos en términos de derechos civiles siguen sigue siendo muy importantes. La, la población LGBTQI más no, no, no se resigna a, a, de, adelante de este discurso bolsonarista, la, las mujeres están más empoderadas, hay sectores de trabajadores que, que se muestran más en este momento, pero… Hay mucho que hacer, hay mucho que pensar desde nuestra perspectiva. Entonces, a mí me parece que sí, que tenemos que pensar desde esto que planteaba Pablo, que parece que siempre la derecha busca la polarización. Y nosotros buscamos la conciliación. Mira la, la candidatura de Lula que fue a buscar justamente para Vici un miembro del partido que ha planeado el golpe. Que, fue, que por lo menos ha dado las bases para el, da, el golpe. O sea, sabemos que podemos elegir a Lula, pero que no vamos a tener un, un gobierno de izquierda, vamos a tener un gobierno de conciliación con todos los límites que nos están dando Bueno, era esto, gracias. Y gracias. Eh, para despedirnos, eh, una invitación que nos va a hacer Nora, y les deseo también una muy feliz tarde. No, solo olvidé comentarles que una parte de los trabajos aquí presentados fueron también objeto de, de trabajo, discusión, en un libro que recopila además perspectivas de otros países de, de nuestra región, que se llama La retracción del derecho a la educación, que es un producto del grupo de trabajo y que como todas las producciones están disponibles vía acceso libre en la biblioteca de Claxo. Gracias.